Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras un periplo por tierras de la taiga siberiana, os traigo un vídeo donde se han abatido dos diamantes, un troll y otros muy buenos lances que pasaremos a ver a continuación. Y sin más preámbulo, comenzamos. Estamos en el Taiga, vamos a mirar por los prismáticos. Mira, ahí vemos unas huellas. Se nos trata un animal tenemos un ciervo de vamos a hacer el lance con el básquet bien este arma de aire comprimido es efectiva pero solamente a muy corta distancia porque cuando hacemos tiros largos la verdad que de que cabecea mucho la bala y no, no puede ser una plata 141 y os voy a poner el mapa estoy aquí en la en la zona pegando a la costa y vamos a continuar con, con la caza aquí en la taiga siberiana, vamos a mirar vamos a mirar no vemos nada vemos huellas así que continuamos cazando llevo persiguiendo un buen rato a un oso de peso máximo, mira, ahí te lo tenemos un legendario vamos a coger el 300 apuntamos y disparamos le hemos impactado en el pulmón vamos a ir a por él mira parrete vente conmigo que vamos a, a recoger ese pedazo oso venga, búscamelo le decimos a parrete que no lo busque nosotros vamos corriendo para recogerlo ya estamos casi llegando vemos las huellas por donde iba nuestro nuestro oso llevamos unos 400 500 metros siguiendo sus huellas de peso máximo ya vemos ahí el impacto en el órgano vital no andará no andará muy lejos escuchamos una mixera a ver si lo vemos nos vamos a agachar a ver si lo puedo ver no, no lo veo allí vamos a aguantar un poquito más despacito a ver si pudiéramos hacer otro lance dejamos que Parrete no busque nuestro oso no nos preocupa vamos a ver si si buscamos dar a la llamada que hemos escuchado antes vamos despacito despacito vemos que Parrete ya va a su bola buscando buscando el animal vamos a ver seguimos avanzando a ver si tuviéramos suerte y pudiéramos hacer un, un lance nos está llamando ya la perrete para que vayamos a, a recoger la pieza, pero nos vamos a centrar en el mezclero. vamos a ver mira, aquí lo tenemos, ahí lo tenemos detrás del árbol vamos a ver si podemos tener una buena trayectoria sí mira, ahí lo tenemos pues si sí, vamos a vamos a coger el basket y vamos a intentar hacer el lance desde esta distancia. Calibramos la distancia, apuntamos y disparamos. Abatido. El ciervo mixclero abatido y ahora ya vemos el contorno de nuestro oso legendario y vamos a, a recogerlo. La verdad es que no está mal. Hemos, hemos abatido un legendario y después un, un mixclero enlaces así consecutivos que me gustan a ver dónde puedo yo pasar por aquí no, por aquí no puedo con estas rocas vamos a saltar aquí arriba y ahora, venga pasamos detrás de la roca y vamos a recoger a nuestro oso ya lo vemos ahí, a qué puntuación nos arroja vamos a ver un diamante, un diamante 27,90 color marrón claro. Muy bonito el animal. La verdad, no habéis visto que llevo casi 500 metros persiguiendo las huellas. Lo hemos disecado. Vamos hacia Perrete que se venga con nosotros y vamos a recoger el, el ciervo Damos la vuelta a rocas que nos impiden el paso y volvemos a la zona donde donde abatimos al amizclero. Vamos a coger nuestro GPS para orientarnos un poquito mejor. Venga, parrete, búscamelo, a ver si lo encuentras desde aquí Ya sale perrete como una selación, como un rayo Ya le ha dado dolor Y vamos a recogerlo Lo que quiero comentar también Que este mapa es de los que menos me gusta Porque las huellas se ven muy mal con tanto blanco Pero bueno También es porque es el que menos especies energéticas tiene Y menos animales podemos encontrar Pero hay que cazar en todos los sitios Ya vemos que el parrete está casi llegando ya vemos el contorno verde de nuestro animal puesto que aquí con el blanco lo tengo puesto en verde en medio del cian ya nos está reclamando que he contado la pieza y vamos a, a recoger el ciervo mezclero y ver qué puntuación nos arroja vamos a ver un oro con 178,20 le hemos impactado muy bien y ahora os pondré el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido batido veis aquí en esta zona entre el lago y la costa y continuamos con la caza vamos a mirar por los prismáticos a ver si miramos algo entre, entre la arboleda mira ahí tenemos un oso mira un mítico está tranquilito sentado el animal no se espera lo que le viene encima cogemos nuestro 300 calibramos apuntamos y disparamos le hemos impactado en el pulmón Sale nuestro oso corriendo, ya vemos que ha caído abatido se le ha apagado el contorno y vamos a hacer la parte que nos busque. Venga parte búscamelo. Ya parrete sale corriendo, estábamos muy cerquita y ya sale como una bala y vamos a ver qué puntuación nos arroja nuestro oso mítico. La verdad que, que el color era un color clarito, un marrón clarito, un, un color yema, pero bueno, ahora lo veremos. vemos el impacto vemos la huella para corriendo Perrete sigue buscando no quiero correr por porque podemos encontrar más animales mira que ya vemos el impacto un impacto en órgano vital y vemos el contorno verde de nuestro somático <risa> ya perrete lo ha encontrado y nos reclama la atención vamos llegando y a ver qué puntuación nos arroja vamos a ver para que gracioso que, que está ahí en medio un oro 26,80 efectivamente marrón clarito y os pondré el mapa para que veáis donde ha sido batido que ha sido muy cerquita de donde se ha batido el, el, el otro el diamante legendario ¿veis? entre entre el lago y la costa en esa zona y continuamos enfrente tenemos un lince que va andando está atento cogemos el básquet apuntamos y disparamos le hemos impactado sale corriendo el animal pero ya mismo ya ha caído le ha cambiado el contorno rojo a contorno verde y eso nos indica que el animal, que el animal ha muerto ya sale Perrete a buscarlo estaba muy cerquita la verdad porque lo que hay que reconocer que es un buen arma pero a muy corta distancia vamos a ver un oro nivel 7 25,90 le hemos impactado en el pulmón y os voy a poner el mapa, veis en la zona que estoy cazando y continuamos la caza aquí en las tierras siberianas y a ver qué nos dispara la, la jornada. Venga, aparentemente. Ahí enfrente escuchamos ruido, vemos otro lince, un 8 mítico, apuntamos y disparamos. Esta vez si sí le hemos impactado viendo doble pulmón o el corazón. Hemos visto cómo ha caído automáticamente muerto y vamos, vamos a recogerlo, vamos a mirar. Porque aquí en esta zona boscosa siempre suele haber animales. Y si nos sale otro animal para hacer un lance, pues lo hacemos. Vemos las huellas de donde iba nuestro lince. Y tiene que haber otro porque encontramos otras huellas aquí al lado. Vamos a ver puntuación nos arroja un oro 26 con 30 un animal mítico y doble pulmón voy a mirar por los prismáticos por subir si alguno y si no vemos nada por pues, fondo el mapa para que veáis dónde ha sido abatido veis aquí en la costa casi al, al oeste de todo el mapa y continuamos con la caza mira ahí tenemos un ciervo a Está tranquilito, vamos a coger el básquet, apuntamos y disparamos. Animal muerto, la verdad que para este animal y estas distancias cortas es bueno, pero cuando está más largo, la verdad que deja de. Deja mucho que desear esta munición. Pero bueno, luego ya cuando lleguemos al puesto lo, lo cambiaremos por el 2.43. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos un oro. 196,60 la verdad es que estamos bien os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido ahí cerca de la línea de ferrocarril y vamos a seguir mirando y a ver que nos encontramos aquí en nuestras tierras heladas porque la verdad es que mientras frío solamente de pensar la temperatura que tiene que hacer ahí venga Tarete vente conmigo que vamos a, a seguir cazando en esta zona Vamos andando Mira, ahí tenemos un Un, no, un nivel 5 Cogemos al 30-06 Que está tranquilito Y venga, le hemos impactado Ahí se nos queda Ya ha caído, ya ha caído, ya ha caído Muerto, y vamos a ver Qué, qué puntuación nos arroja Porque tenía una cuerna, la verdad Que muy bonita, venía una cuerna preciosa Vamos a ver si tenemos algún más por allí Que se haya podido Espantar con los disparos pues no tenemos nada, así que vamos a vamos a recogerlo Vaya, un troll, un troll, 416, 10, Una cuerna preciosa, la verdad que la cuerna es muy bonita Aunque no sea un, un diamante, yo creo que sí lo, lo voy a disecar O por lo menos guardar, porque madre mía Ya lo voy a guardar y ya veremos si lo diseco o no. Vamos a, a decir al perrete que se siente. Y vamos a, a premiarlo un poquito. Venga. Lo lojemos primero y después una galletita. Muy bien, perrete. Que te estás portando muy bien. Ahí se nos sienta. Lo lojemos otra vez. Y ahora lo vamos a acariciar un poquito. Muy bien, campeón. Lo estás haciendo de maravilla. Cada día aprendemos. Y bueno, ya os voy a poner el mapa donde ha sido batido Veis en este laguito que tenemos encima de, del lago grande Y vamos a seguir cazando en la estepa siberiana Escuchamos ruido ahí delante Vemos pasar un armiclero Un nivel 3 A ver si puedo traer el lance con el 243 Vamos a ver y... Disparo, vaya, se me ha apagado la, el contorno Y no sé si le he dado o no le he dado Voy a salir corriendo, a ver si le hemos impactado y si no, pues si podemos hacer un lance a la distancia, lo hacemos. Nos llegamos aquí, no, no no hemos dado nada. Vemos que nuestro GPS está blanco. A ver si buscamos las huellas y las podemos seguir porque un nivel 3 de Clero, es sinónimo de diamante. Vamos a mirar, no lo vemos por aquí. Mira, sí, allí lo tenemos, allí lo tenemos, pues vamos a hacer el lance en la distancia con el 243, que lo hemos cambiado porque está es mejor para distancias largas. Municionamos, que no tenemos munición, vamos a ver, apuntamos y sí. disparamos. Le hemos impactado, ya, ya ha caído, ya ha caído muerto, ya ha caído muerto nuestro misclero nivel 3. La verdad es que el primer disparo pensé que le iba a dar, pero al apagarse el contorno cuando iba a disparar me desorientó un poco y, y fallé ese disparo. Quería disparar entre entre los árboles. No salió, pero bueno. Al final hemos conseguido abatirlo. Nos vamos a dar una, una carrerita. Perrete no encuentra rato, venga, perrete, búscamelo. Vaya, se ha conectado nuestro amigo Ridian a jugar al clásico. Le deseamos que tenga una muy buena jornada de acá. Mira, tenemos también ahí un, un hueso de mamú. Pues mira, no está mal. Encontramos el, el abniclero y al lado un hueso de mamut. Vamos a ver. Un diamante, efectivamente, 250 con 70. La verdad que es muy simpático con esos polmillos de vampiro que tiene. Vamos a disecar en nuestro clero. Y nos vamos a ir a recoger el colmillo de mamut que vimos antes, que lo tenemos ahí enfrente La verdad es que solamente viendo el colmillo hay que imaginarse el tamaño que deberían tener eh, los mamut lanudos Ya estamos llegando Son de los objetos que podemos encontrar en, en todas las reservas, son coleccionables Vamos a ver y lo recogemos Y ahora sí os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido Vaya la locución por haber recogido. Eso. Veis aquí en el en el sureste del, del mapa, muy cerquita del puesto, y continuamos con la caza. Vamos a ver, mira, ahí tenemos un, un, un albino, un albino, o que es muy chiquitín, vamos a hacer la verdad es que no, que no tengo este animal albino. Bien, el albino ha batido, muy bien. La verdad es que a mí los, los animales con, con colores especiales Y capas de pelo especiales que me encantan Los albinos, los lucísticos Y este desde luego, que aunque no sea un trofeo muy grande Porque era un nivel 1, sería no será una plata o un bronce Pero va a quedar muy bien en el salón de trofeos Así que vamos a ver qué qué puntuación tiene Vamos a mirar Vamos a vamos a ver bien una plata 124 con 70 pero es preciso así un blanquito para un conejito venga lo disecamos y vamos a, a continuar con la caza vamos a ver por aquí mira ahí escuchamos una llamada una llamada de otro mezclero a ver si puedo hacer ese lance también si lo veo no, no lo veo, bueno, ahí vemos una una hembra de reno, otra hembra de reno están los renos ahí, a ver si puedo encontrar este aciclero es que hemos escuchado y podemos hacer el lance vamos a ver despacito Andando, andando despacio y abachado vamos a echarnos un poquito de repelente de olor volvemos a mirar tranquilitos a ver bueno voy a ponerme mientras tanto el mapa donde ha sido abatido el, el albino continuamos, vamos a ver ahí vamos a ver, mira, ahí, sí, ahí ahí se mueve algo, ahí se mueve algo ahí se mueve algo entre, entre las hojas, ante la hierba vamos a ver si se acerca un poquito Bien, disparamos entre la hierba y vamos a decir la Parrete que que lo busque, vaya por dios, venga perrete yo cambio los 5 y vamos a vamos a buscar a esa niña venga Búscamelo. Ya sale el perrete corriendo. Va corriendo por nuestra derecha. Ya lo tenemos ahí delante. Y vamos a ver qué... Qué admisclero hemos abatido. Porque la verdad es que no sé qué, qué nivel tiene. Hemos escuchado la llamada y nos hemos orientado por el ruido. Ya lo vemos aquí. Un nivel 1. 126,20. Una plata. Muy bonito. Vamos a mirar... Y a seguir cazando aquí en la estepa siberiana Que aunque no me gusta, es la reserva que menos me gusta Tenemos que cazar en todos los sitios No vemos nada Así que vamos a, a continuar Vamos a ver, que he escuchado el ruido de un amiclero Vamos andando por aquí, despacito Ahí vemos las huellas, escuchamos la llamada, mira, ahí, ahí vemos movimiento, ahí vemos movimiento. Vamos a coger el 243, a ver si mira, a ver si se realza, ya, ahí lo tenemos realizado y disparamos. La verdad es que me gusta más esta munición que, que el básquet, el básquet ha sido por.. tenía simplemente curiosidad de, de volver a cazar con él, pero reconozco que para distancias largas. Es ineficaz, para distancias cortas sí, porque es silencioso, pero para distancias largas es ineficaz Bueno, vamos a ver, un oro nivel 2, 192,80, la verdad es que un animal bonito Así que os pondré el mapa aquí en la costa norte y me iré a montar el vídeo